En el marco de una rueda de prensa, miembros directivos del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, Frente Estudiantil de Liberación Amin abel Felabel, la Unión de Juntas de Vecinos de San Francisco de Macorís, entre otros grupos comunitarios, en la mañana de hoy ofrecieron los detalles de una agenda de actividades que agotarán desde el lunes de la semana próxima al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Vladimir Lantigua la Valdera. Es sobre la semana aniversario de la, del vil asesinato de nuestro querido Mario Vladimir, la Valdera. Ustedes saben y sabe el pueblo de San Francisco de Macorís, sabe el mundo, cómo fue asesinado el joven Mario Vladimir, la Valdera, en lucha por la mejor reivindicación de este pueblo. En tanto que Raúl Monegro desglosó las actividades pacíficas que se ejecutarán desde el lunes 30 del mes en curso hasta el domingo 5 de agosto. Para la semana que inicia el, 30, el lunes 30, nosotros tenemos ese mismo, ese mismo día una actividad eh, de un conversatorio sobre compañero Vladimir Antigua y será, se celebrará o se va a realizar en la, en la, en, en la Liga del Pepín. Para el martes 31... Tenemos eh, un pitazo, un pitazo significa que no hay que ir físicamente a un lugar, que usted lo puede hacer de donde esté, y nosotros creemos que todo el pueblo de San Francisco Macorís se va a sumar a ese pitazo con exacta justicia para Vladimir. Nosotros creemos que debemos ser tendencia en ese día para que lo vea el presidente, para que lo vea el procurador, para que lo vea el mundo, que aquí se está exigiendo justicia y que este pueblo está dispuesto a continuar y llegar hasta la última consecuencia, hasta no ver los policías asesinos del compañero Vladimir Antunio. Además aclaró, no es cierta la información de un llamado a huelga por 72 horas, como circulara en algunos medios locales. Mira, eh, ahí en esa información hay un poco de malintención y manipulación, diríamos nosotros. Nosotros en ningún momento hemos hablado de paro de 72 horas ni de ninguna, ningún movimiento y creemos que eh, de donde salió no, quizás no tiene la mejor intención y estamos trabajando en la región, estamos coordinando con la región y aunque no descartamos el paro, ni le hemos puesto tiempo ni le hemos puesto fecha. O sea, Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.